Los importes que se están dedicando a, a conservar empiezan a estar lejos de ese 2% del valor patrimonial de la red que recomiendan todas las administraciones internacionales, todos los organismos internacionales de referencia y por tanto lo que está ocurriendo en este momento en, la, en las carreteras españolas es que se están empezando a acumular unos déficits que provocan una, cale, una bajada de la calidad de servicio representativa. ¿no? La Asociación Española de la Carretera hace tiempo que viene llamando la atención sobre esta eventualidad ...y cada vez con más fuerza porque creemos que cada vez se está acelerando más ese proceso... ...y por tanto creemos que es nuestra obligación llamar la atención sobre el gran esfuerzo... ...que se hizo durante muchísimos años en la construcción de una gran red de carreteras... como la que hoy disponemos y sin embargo un mantenimiento, un ritmo de mantenimiento que no es acorde a la clave de servicio que necesita el ciudadano español. El mayor monto siempre que corresponde al paquete de firme, que es lo más caro de mantener. ¿no? Nosotros hemos detectado 5.500 millones estimados en el sumatorio de la red del Estado más todas las redes autonómicas, unos 20.000 kilómetros del Estado más 75.000 autonómicos y el 90% se va al paquete de firme, pero se detectan también deficiencias en cuanto a la calidad de la asignación vertical, en cuanto a las pinturas, las marcas viales, en cuanto a los sistemas de contención, que es un tema fundamental desde el punto de vista de, de garantizar la seguridad pasiva de la infraestructura, pero también en iluminación e incluso en balizamiento. ¿no? Por tanto, el, el descenso es, es genérico y lamentablemente los datos que estamos registrando en las últimas inspecciones nos marcan tendencias peligrosas y eso es lo que nosotros queremos sobre todo llamar la atención porque llegará un momento en que la carretera no haya que conservarla de manera ordinaria sino que habrá que hacer unas labores de reconstrucción y para eso sí que no va a haber dinero entonces reclamamos que haya un incremento de los montos de conservación ordinario para evitar procedimientos de reconstrucción al cabo de cuatro años las carreteras se diseñan para muchísimos años se diseñan para para hacerlo en 20 años. Lo que pasa es que se llegan para hacerlo en 20 años el trazado, pero no quiere decir que el paquete firme vaya a durar 20 años. El paquete firme necesita pues, una primera operación a los 5 o 6 años, luego a los 8 o 10, pero si no vas haciendo ese tipo de reparaciones, pues llega un momento que la operación que no se ha hecho a los 6 años no se soluciona haciéndola a los 10. A los 10 hay que hacer el doble y a los 12 hay que hacer el cuádruple.